de nuestro canal Telecafé. Bienvenidos a este sorteo habitual de la Lotería del Restralda. Un viernes que le puede cambiar su vida. Bienvenidos a este sorteo 27, 28 para el viernes 28 de enero del año 2022. Les voy a presentar en esta noche el Comité Veedor que nos está acompañando para garantizar total transparencia y seguridad en nuestro sorteo. En esta noche nos acompaña el delegado de la Gerencia de la Lotería del Restralda, Walter René Molano. Delegado de Control Interno Ana Valeria Restrepo Salazar. Delegado de la Secretaría de Gobierno, Carlos Morales, y la delegada de Apostar, Isledi Quiceno. Muy bien, recuerden que ustedes pueden conocer los números ganadores de nuestro pre-sorteo, también en nuestra fanpage de la Lotería de Resalda. Iniciamos con nuestros cuatro secos para la beca en esta noche de Lotería de Rizalda, cada uno por 30 millones de pesos. Suerte para todos ustedes que inicia el sorteo de las baroteras para conocer el número ganador. Tenemos el primer seco para la beca por 30 millones de pesos y el número ganador es 6, 9, 0, 9 de la serie 20. 6909 de la serie 20, el número ganador de nuestro primer seco para la beca por 30 millones de pesos. Vamos por nuestro segundo seco para la beca. Segundo seco para la beca en esta noche de lotería 2, 1, 8, 4, de la serie 104. 2184 de la serie 104, el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Vamos por nuestro tercer seco para la beca en esta noche. baloteras, el tercer seco para la beca es 6 8 2 3 de la serie 113 68 23 de la serie 113 el número ganador de nuestro tercer seco para la beca vamos por nuestro cuarto y último seco para la beca Cuarto seco para la beca y así cerramos estos secos por 30 millones 8, 9, 3, 7 de la serie 146. 89, 37 de la serie 146, es el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. A continuación... Vamos a sortear nuestros tres secos cafeteros cada uno por 35 millones, también por 35 millones de pesos cada uno. Suerte para todos ustedes. Iniciamos el sorteo de las baloteras. Por 35 millones de pesos, el número ganador es 5, 3, 1, 5 de la serie 03. 53 15 de la serie 03, el número ganador de nuestro primer seco cafetero. Vamos para el segundo seco cafetero en esta noche. Otros 35 millones de pesos están en juego. segundo seco cafetero, 9, 4, 3, 0, de la serie 135, 30 de la serie 135, el número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Vamos por nuestro tercer y último seco cafetero en esta noche de Lotería de Risa Y último seco cafetero en esta noche, el número ganador es 5, 7, 5, 7, de la serie 97. 57-57 de la serie 97, el número ganador de nuestro tercer seco cafetero por 35 millones de pesos. Vamos por nuestros dos secos para negocio, cada uno por 40 millones de pesos. Suerte para ustedes que inicia el sorteo de las baroteras. Secopan el Negocio, el número ganador es 3, 3, 2, 5, de la serie 89. 33, 25 de la serie 89, el número ganador de nuestro primer Secopan Negocio. Vamos por nuestro segundo Secopan Negocio, otros 40 millones de pesos. Están en juego. Segundo seco para el negocio por 40 millones de pesos. Comparen sus billetes. El número ganador es 4, 9... 9, 0, de la serie 57, 49, 90 de la serie 57, el número ganador de nuestro segundo seco para el negocio. A continuación vamos por nuestro seco de 45 millones de pesos, compra auto, suerte para todos ustedes que inicia el sorteo de las balotecas. por 45 millones de pesos y el número ganador es 7, 5, 6, 0 de la serie 22. 75, 60 de la serie 22 el número ganador de nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos, ahora viene nuestra escalera millonaria por otros 45 millones de pesos suerte para ustedes Escalera millonaria por 45 millones de pesos. El número ganador es 6, 5, 0, 3 de la serie 52. 65, 0, 3 de la serie 52, el número ganador de nuestra escalera millonaria. Llegó el momento del sorteo de nuestro premio mayor. Un momento muy esperado para todos ustedes en este sorteo, pero antes les voy a presentar a todos ustedes los números ganadores en pantalla de nuestros tres sorteos que también pueden ver a través de nuestra página web en Facebook también. Vamos con nuestros ecos de paseo por 20 millones de pesos. Tienen ustedes en sus pantallas de nuestro canal Telecafé los números ganadores. 21, 2144-0123-15. 08 de la serie 39, 0295 de la serie 120, 7667 de la serie 170, 63, 19 de la serie 62, 70, de la serie 20, 55, 11 de la serie 140, 83, 82 de la serie 37, 0618 de la serie 73, 51, 53 de la serie 99, 34, 85 de la serie 50, 7693 de la serie 134. Tenemos a continuación los cinco secos. De lujo, por 25 millones de pesos cada uno. Primer seco, 64, 34 de la serie 27, 59, 03 de la serie 171, 16, 78 de la serie 57, 21, 19 de la serie 51 y 15, 23 de la serie 115. Felicitaciones a los ganadores en esta noche de Lotería del Rizeralda. Le preguntamos a nuestra delegada si autoriza entonces el sorteo de nuestro premio mayor de la Lotería del Rizeralda. Delegado, ¿autoriza usted este sorteo del premio mayor? Se autoriza. Muy bien, nuestro delegado autorizado, les deseamos a ustedes mucha suerte que inicie el sorteo de las baloteras. tienen por completo las baloteras y tenemos el número ganador comparen con sus billetes de lotería 5 8 4 2 de la serie 164 repetimos 5, 8, 4, 2 de la serie 164 es el número ganador. 58, 42 de la serie 164, el número ganador de nuestro premio mayor. Delegado, ¿es correcto el número? Es correcto. Delegado, siendo correcto, aprueba usted este sorteo 27, 28 de la Lotería de Ristral del viernes, 28 de enero. Sí. Muy bien, aprobado. Felicitaciones a los ganadores. Recuerden nuestra próxima cita con la suerte por nuestra fanpage a las 10 y 30 de la noche aproximadamente y a través de nuestro canal de café a las 11 punto. La cita es el próximo viernes con la Lotería de la Que tengan todos un feliz fin de semana.